Hola hola amigos, hoy les traigo un video informativo acerca del mercado de transferencias o casa de subastas del FIFA 15 Ultimate Team para Android e iOS que está inhabilitado, o sea es decir que no está disponible, como bien sabrán esto ocurre desde el sábado pasado 21 de marzo lo más posible por lo cual no se puede realizar subastas de jugadores es que están realizando ajustes para activar las franjas de precios por el momento un comunicado de la Sports recalcó que seguirá habiendo ajustes de precio mientras cambie el mercado y se introducen distintos artículos Tal vez esto incluye la plataforma Andrea iOS, como todos sabremos de eh, nuestro mercado está inhabilitado, es decir, que no lo podemos usar, hay transferencias está una mierda. Las razones por las que eliminaron el acceso del mercado de transferibles es la necesidad urgente de atajar las actividades fraudulentas que estaban teniendo lugar en esta aplicación. Eh, las aplicaciones se habían convertido en uno de los principales medios de los jugadores que acumulan y venden monedas para operar con ellas en la economía del FIFA Ultimate Team. Pues bien, el objetivo de la eSports al eh, cerrar el acceso del mercado de transferibles desde las aplicaciones eran eh, los siguientes. Eh, número uno era reducir la velocidad de las transacciones de venta de monedas para estabilizar los precios de los artículos de la FIFA Ultimate Team. Número 2, localizar y bloquear las cuentas que venderían monedas. Como bien nosotros sabíamos de demasiada gente que se forra eh, vendiendo monedas con jugadores que no tienen un buen precio y los subastaban a demasiadas monedas. Y por número 3 eh, de los objetivos de, por los cuales se cerró este mercado era aumentar la seguridad y la estabilidad, y la estabilidad de esta aplicación. Eh, lo que todos nos estaremos preguntando para cuándo se restaurará el acceso del mercado de transferibles para esta aplicación. Pues bien, la intención de la eSports es que sea lo antes posible, ya que ellos están trabajando duro en el sentido del mercado, se habilitará cuando la seguridad y la estabilidad estén comprobadas en esta aplicación. Eh, además de decir que tienen muchos cambios preparados para mejorar las situaciones, eh, mayores recompensas de monedas por participar en los torneos destacados de la FIFA, Ultimate Team como vuelvo a decirles Y más promociones y contenidos Especiales eh, En especial lo que Está tratando la, la FIFA Ultimate Team Con estos cambios de, es Que haya una buena seguridad para erradicar Cualquier tipo de trampa Pues muy bien amigos Espero que este video informativo les haya servido Mucho, gracias por suscribirse a mi canal Es uno de mis primeros videos y subiré Un video informativo cada semana Acerca de esta aplicación y de muchos juegos más para Android. Además de videos Opening Punk de la FIFA Ultimate Team. Nos vemos amigos, muchas gracias. Mi nombre es Jamesy Chipper, dame like y suscríbete.